Nuevamente, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte aplazó el conocimiento de medida cautelar contra Luz Lustreiki Hernández, implicada en el asesinato de la pareja de esposos Walter Fernando Peña y Floriani Juliette Lacara, hecho registrado en diciembre del año pasado en el municipio de Arenoso, provincia de Duarte. A su salida del tribunal, Gerson Lizardo, representante legal de Hernández, manifestó para el próximo lunes a las 10 de la mañana a los fines de una documentación eh, Completar en vista de que esta ciudadana es, es residente en el municipio de Sánchez Y en esas atenciones a la defensa técnica de esta imputada Se le ha dificultado poder completar algunos documentos eh, de justificativo de presupuesto En ese sentido el tribunal acogió un pedimento que hiciéramos nosotros en esa eh, justificación a Hernández se le acusa de violar los artículos 295-296 del Código Penal Dominicano en perjuicio de los hechizos Walter Fernando Peña Almanzar y Floriani Juliette Lacara. Recordamos que los esposos Almanzar Lacara fueron ultimados la madrugada del 28 de diciembre del año 2018 cuando salían de un centro de diversión de referido municipio. Bien, el día de hoy eh, Nueva Vez ha solicitado la defensa técnica aplazamiento a los fines de recabar los presupuestos para presentar el día de hoy la medida de coerción. En cuanto a la investigación, sabemos que la investigación es secreta y no podemos dar información al respecto. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.